Yo había pensado recibirlo a Juan Pastén con música de Olivia Newton-John, obviamente, o algo por ahí, para ver si, si también su juventud había sido atravesada por esa figura de la música, del cine. Eh, ¿La tienes presente, Olivia Newton-John? Sí, pero a mí nunca me gustó la música en inglés. Entonces, eh, yo, fui, yo estaba en Buenos Aires, ¿se acuerda usted del Mundial del 78? No, perfecto. Perfecto. ...entonces yo fui a ver la película de John Travolta... ...allá en Buenos Aires... ...en Buenos Aires la vi... Eh, ...pues bueno me cautivó pero de, o sea, allí, ...lo viste, lo viste eh, ...yo vi el sábado, sábado, eh, ¿cómo se llama ese?... Sá, eh, ...Fiebre de sábado por la noche... ...esa fue la que fui a ver, esa hora. la vi el 78 yo... ...Gris no, no la viste... después vino Gris... ...claro... Yeah. Pero esa la viste también, de gris También la fui a ver, ¿no? podía verlo John Travolta era un... o, sea, eh... o sea, lo tuyo era Travolta, Travolta... Era, era un buen, buen, buen bailarín No, lo de, lo, de, lo de Travolta la fui a ver Porque todo el mundo hablaba de eso Entonces hay que ir a verla a ver, a ver, Juan, Empezaremos de nuevo, tengo ya. una confusión Discúlpame. ¿Te interesaba más John Travolta que Olivia? no No, no, ah, de no, ninguno pero... de los dos Pero Ay. esa película la fui a ver porque estaba allí, a la marquesina, no, ni lo conocía. ese es medio raro. El John Travolta también, ¿no? ¿Sabías, <risa> no, sé. no? ¿Ah, sí? No, <risa> no ni idea. Nos dicen no. por ahí con el con el ese, creo que se habían arreglado. Ah, mira. Qué raro que usted mira. no sepa. No, no, ni idea, no. La verdad es que no. No soy de meterme en la vida de la gente. ¿Qué hay que, quiere que le diga? ¿Quién te escucha te cree? Bueno, uy, ahí se cruzó. No, no, no se cruzó. Gracias. Ahí está, ahí está. Listo, no hay problema. ¿Perdón, quién es el señor? ¿Es tu secretario? No, no, no. Eres el presidente de los productores. ¿El presidente de los sí. productores? Sí. Bien. El, jefe... ¿Y el que viene en las mañanas a de qué es ministro, por ejemplo, el Remy? es ministro No, no, no. De... No, no, no, no, no. ¿No? ¿Qué es? ¿Ministro de deportes? Tampoco, porque ¿Qué? no existe esa cartera en el país. No, pero digo en, la, en el esquema del deportivo. El organigrama está variando, porque ah. Remy además se va el jueves de vacaciones, así que aprovechenlo esta semana. ¿Se va de vacaciones? Sí, se las merece. No, no tengo duda. ¿Y quién va a venir en la mañana? nadie Ya le voy a presentar. al Ah, sea. bien. ¿No? bien muy tengo bien. varios, ¿no? ¿Sí? Sí. Uno serio, por favor. Pero, o sea, usted dice que Remy no es serio. No, uno serio, dije. Eh, que continúe con la línea seria que da Remy. O sea, usted entiende que nosotros somos payasos. No, jamás he dicho una no, cosa no, pero así. Es que si usted está diciendo que quiere uno serio, ¿entonces qué quiere decir? ¿Que el nuestro es una jodita o qué? No, no, no, es un tipo serio. Que continúe la, la lógica del serio. Eso, eso he pedido. ¿Que usted le tome el pelo toda la mañana? Jamás. Jamás haría una cosa. No, que lo va a mandar uno, Ahora no, me está diciendo que... payaso usted a mí. No, no, no. no. Entonces, una cosa es cosa? tomar el pelo y la sí. otra es el payaso. No tiene nada que ver. Es pues que los payasos viven tomando el pelo. Depende. Si hay pelo no hay pelo. Claro. ¿Y usted ya. ¿eh? ¿Eh? Sí, bueno, ahí lo dejamos. Discúlpeme. Pero, eh, pero ya, sí. ya eso. ¿Cómo te fue con la crema a propósito de estos asuntos? ¿Cuál crema? Esa que te di el otro día. ¿Era una Además. crema? ¿Qué era? ¿Un jarabe? ¿Qué era? ¿Qué le dimos? Ah, un tónico, perdón. Sí, lo, lo regalé yo. No, no, no utilizo este tipo de cosas yo. Sí. Además, yo no puedo tomar algo que no sé, que no lo he comprado. Me lo pueden poner cualquier cosa. Ah, es verdad. Entonces, sí. bueno, ¿por dónde partimos? Por pues John Travolta, por la flaca que se murió, ¿por quién? Eh, pues yo el... lo veo que usted está emocionado con la flaca, ¿no? No, eh, sí, me emocionaba de chico, de joven, de puber, ¿no? Que fue cuando vimos la película... Se, sí. se veía muy no, Yo bien. estaba más grande. Claro. ¿Qué, ¿Qué año nació usted? El 62. 62. Y bueno, tiene ocho años menos que yo. Eso explica todo. Sí, lógico, ¿no? <risa> es un tema que tiene que ¿ha ver. Hablando de flacos. Los vivos nacieron hasta el 60, de ahí para acá, cualquier cosa. <risa> Escuchame, Juan, hablando de flacas y flacos sí. eh, Flaco y llanes, ¿no? No sé si vas a hablar de eso, si estaba en tu agenda. No, no, eh, voy a empezar con este tuit Este tuit de Claure cuando lo anunciaba Alex Granel Como refuerzo de Bolívar en el año En octubre del 2020 O sea, llegaba a Granel y, y aquí hasta yo me enganché porque, Por no revisar de qué jugaba el tipo ya. ¿Me entiendes? Claro Entonces dice Así lo recibía Marcelo Claure Bienvenido a Bolívar, oficial, dice Fenómeno. Ale Granel, capital histórico Del Girona Fútbol Club Centrocampista Organizador, emblema y protagonista Del ascenso a la Primera División La Liga Llega un jugador de primer nivel Líder nato, temperamental y con espíritu ganador Mira vos, que vender humo este ¿Y? ¿Y, y qué? ¿Y ¿No, ¿no lo viste que jugar después? No, pues. ¿Quién es el que, en el que lo despide o no? Es el Ahí mismo, está. ¿no? Sí, Granel y, ¿Y sacó un tuit al despedirlo o no? Espera, pues, tiene ah, a poco. Un poco era el fin de la película y todavía no hemos empezado. Es verdad. No. Vamos. Entonces, ¿qué pasa? Viene Granel acá. Uno a veces peca de inocente porque no revisa el, el currículum o, o observa algún tipo de partidos donde este jugador haya actuado. Ajá. Entonces, cuando llega aquí, yo me imagino que este era un 10, o sea, un volante ofensivo, de esos que tipo Carlos Ángel López, claro, qué sé yo, claro, claro. De, de esos cracks que venían antes, Seguro. que te iba a armar el medio campo, toca a Sergio Luna. Sergio Luna, que sé, claro. Echeverry, pero tenía distintos. Chichi Romero. Ese era un genio. Ese es el, el mejor, de mejor todo. jugador el de, mejor de que, todo. que hemos tenido en todo. Año. No lo vi yo al otro Huarte, pero de los que he visto yo, me parece que Romero suscribo, es el mejor. Suscribo ¿no? a Entonces, uno se imagina que va a venir este tipo a jugar así. ...66.500 dólares ganaba. ¿Mensualmente? mensual ¿Eh? Entonces, bueno... ...capitán del Girona... ...bueno, usted se imagina... ...pero después, claro, uno piensa... ...cómo es posible... ...que si uno pensaba que este era 10 de esos habilidosos... ...que se ponía el equipo de la espalda... podía venir a jugar a Bolívar... ...cuando los españoles compran el talento sudamericano. O sea, uh -huh. no sea... Pues, ...lo fuimos a ver el primer partido... ...no, era un volante de contención de los tantos que hay aquí... ...o sea... Y además carteros de fútbol, ¿qué son los carteros de fútbol? Eso que te entregan a domicilio la pelota, un metro, dos metros te la entregan. Entonces, el tipo no pasó absolutamente nada, como que en determinado momento ni siquiera jugaba. Pero después, bueno, parece que Claudio le dolió el bolsillo, porque pagar la cantidad que pagaba, 60 mil, imagínense, estuvo cerca de dos años, 24 meses, se llevó más de un millón y pico de dólares, un millón doscientos, un millón trescientos mil. ¿Y cuál fue el aporte? Nada no pasó absolutamente nada y ahora se lo enchufaron a otro equipo estos son los números mire eh, Granel octubre 2020 vino y tuvo hasta julio del 2022 60 mil dólares por 20 meses jugó 4.862 minutos hizo tres goles el cada gol costó 400 mil dólares si quieres ¿Ah? llevarlo a goles pocas asistencias para dos años siete fue campeón de la apertura el único título y después lo otro no Sudamericana, nunca pasaron de Sudamericana a Bolívar, porque la primera vuelta lo, lo eliminan. Eso más o menos dividiendo 60 mil dólares, o sea, multiplicando por dos, te da 6 por 2, 2 por 6, 12, más o menos un millón y pico. Si lo dividís por la cantidad de minutos, cada minuto que jugó Granel te costó 250 dólares. Qué locura. Es una locura. ¿Tú recuerdas a algún jugador que haya ganado tanta Nunca nadie dinero? en este país, nadie ganó tanto dinero. Nunca, nadie. Eh, Faría sí ganó 66 mil dólares. Claro, pero era técnico, no, digamos. ¿no? Era el técnico, él, y le daba unos mangos a dos que estaban con él. Claro. Pero cobraba 66 mil dólares. Lo mismo. Lo que pasa, ¿y por qué es que supimos cuánto costaba? ¿Cuánto? Porque nos han dado con un fierro. Porque nosotros fuimos los primeros que dijimos cuánto ganaba. Entonces, no, pero ¿por qué? Como usted dice, usted no se mete en la vida ajena. No es que se trate de meter. Pero ¿cuánto te provoca un tipo de estos y cuánto se, se lleva? ¿ya? Y por eso que había muchos problemas en la plantilla del Bolívar. Claro. Porque este ganaban 66, el, el que más ganaba eran 20. Imagina. Y hay gente, los juveniles, ese, ese Uceda, que aparece a rato y hace cada gol, ese se va a ganar 1.500 y en boliviano. Entonces... La diferencia hace... Brutal. Que, que hace pero, que... pero además, yo te digo, podría ganar un millón doscientos si los valiera. Cierto. Ese es el punto, ¿no? El punto es que es un jugador que tampoco es que... Es un volante no te de, marca de esos la oscuros trotadores de medio campo, no, nada más. Este no era un diferente. Nada. Nada, no, nada. Diferente para cobrar. Eso sí. Claro. ¿Por qué venía? Porque le respetaban el mismo contrato. Lo que pasa es que nadie quería deshacerse de este tipo y se lo enchufaron a Claure, como esa opcionista. Es lo que él ganaba en y el, el 30%. Claro. El sueldo más bajo de un futbolista de primera división en España son 66.500 dólares. Ahí está. Es como aquí el sueldo más bajo... 2.300 bolivianos. Ya, más o menos así. Y aquí hay jugadores que no ganan eso. ¿Y a dónde ganan se lo enchufaron ahora? Está en un equipo... Belga, ¿no? Sí, de la segunda división. De, de la segunda de Belga. De segunda y allí seguramente ganará los mismos 60. Con la diferencia que allá quizás sea uno de los más baratos, la plantilla. Cierto, y, eso y, y, y, más y no o va a destacar Y no está. va a destacar, obviamente. Eh, ¿no? Mire, el estado de la cancha, porque los bolivaristas se quejan siempre de la cancha, que ellos no puedan desarrollar el juego. No es que ellos creen que son marcianos. Entonces, eh, mire, vea dónde jugó el Bolívar con el Gironá. Esto es en Europa. Sí. En España. En España, el Gironá es juega con Bolívar. Un desastre la cancha. Un desastre. Pero claro. ...nadie sale a decir nada... ...porque no pueden hablar para la cancha del jefe... <risa> claro. o tú, Usted lo escuchó al brasileño que dijo algo... ...en contra de este terreno de juego... ...ahí se lesionó Sico... ...está lesionado ahora... Eh, ...el chico no es Sico, el chico fue un fenómeno... ...el chico este está lesionado ahora... ...por la cancha... ...nadie quiere decir de qué está enfermo... Lo llevaron, esta es una cancha... ...de un equipo de tercera división... ...dicen o cuarta... ...a jugar a esta cancha... Ya. Yeah. No los llevaron a la cancha del Gironá. Que la están preparando, me imagino, para el campeonato. No ¿Tiene? sé, pero si haces un partido, llevaron una cancha decente. Mira, eh, ahí se ven las banderas bolivianas, allí que están, eh, pero el estado del terreno fue lamentable. Nadie dice absolutamente nada en Bolívar. Es más, ni siquiera sobre la lesión de Da Costa, alguien salió a explicar qué es lo que tiene. Ayer lo bajaron del avión en silla de rueda. No te creo. Tanto así, mira. ¿Es, y esto, por otro lado, la. Del mal estado de la cancha, ¿no? ¿O es lo serie? que, o sea, a ver. Uno asume, ¿no? Uno, uno deduce. Sale Sago a decir que sus jugadores no juegan bien y que se pueden lesionar por los estados de la cancha. Hasta ahora ninguno de estos zombies se lesionó en un terreno de juego boliviano. Fuimos a España, digo, fuimos, porque fue Bolívar, claro. y resulta, mira, un desastre, un asco esa cancha. Y un lesionado. Y un lesionado. Entonces, ¿por qué aceptaron jugar en este potrero? ¿Cuál fue, si el, ellos... ne cuál fue el negocio de ir a Europa? Ni idea. Yo sigo preguntándome, ¿plata? No creo, ¿no? No, ¿quién le va a pagar? ¿Eh? Porque por lo menos en el partido con Boavista no había gente. Aquí mm. habían más bolivianos que... Sí, y cobraron la entrada. Que gironeses. Yo no sé quién se la llevó, no, pero la plata. Pero bueno, es por el hecho de llevar a los equipos de que tengan roce no de que puedan jugar con otro nivel. Pero otra ¿Eh? cosa, Juan, al respecto... Decía, vimos un tweet que seguramente tú también lo viste, de uno de los jugadores de ahí decía: sí. Mira, les tiramos una paliza con, sí. con siete suplentes. Imagínate sí. si llegaban a jugar todos y hubiera sido cinco a cero. Sí. un poco burlándose del Bolívar. O sea, fueron encima a jugar con equipos que estuvieron constituidos mayormente por sus suplentes. Así es. Entonces digo: Yo no, no sé. Yo creo que la gira europea por antonomasia es la del Oroes. Sí, a esa le fue muy bien. No, no, no digas en resultados porque perdimos como en la guerra. Pero bueno, en fin. Pero eh, en este chico, no había internet, no había internet, no había nada. <risa> exacto. Y llegaron aquí como <risa> le fue bárbaro, ¿no? claro. fue espectacular. Y ellos llamaban al diario, y en el diario, que claro. claro. ponían, ¿no? Un partido claro. disputadísimo, ¿no? El árbitro nos perjudicó, que esto, que lo otro. Porque es bárbaro cuando no hay televisión y uno relata fútbol por la radio, lo puedes manejar el partido con claro, toda la gana. Claro, no sabes. Lo haces, lo haces picar al bueno, otro equipo, sí, sí. lo tenés listo, le vas a hacer el gol y no le haces. No. Y los otros, suertudos, ¿eh? los moluscos, esos llegan una vez y hacen un gol. <ríe> Exacto. Entonces, ¿cómo sales a explicarle a la gente? Ahí. Ese es el futbolista que se lesionó. Pero lo que llama la atención es: eh, nadie dice nada de la cancha. Eh, eh, el brasileño no dijo nada. Si son locos. Bien. Pero en fin, eso es lo que pasa con el cuadro celeste de Bolívar. Ahora es positivo salir de viaje, cómo no. Eh, y veremos qué es lo bueno positivo. El que el otro haya metido tres goles está yendo un equipo de segunda división del fútbol brasileño. Pero no es por eso, ¿no? Que está próximo a defender a tercera. No es por esos tres goles, obviamente. Eso ya estaba cerrado, ese negocio. Sí. Como el de Granel, obviamente. No, a Granel, el, la mejor movida que hizo Claudio fue deshacerse de él. Ha sido espectacular. Y Guitián dice que se queda también por allí. ¡Bárbaro! ¿Y ese Guitián cuánto gana? 20. Ese es de medio pelado. Pero ese sí que es... 30 gana. Mira, malísimo. 30, ¿no? Sí. Creo manera. que nos equivocamos nosotros. Luke. Sí, es verdad. Bien. Bueno, ¿qué le pasa a los técnicos? Eh, durante estos días, los técnicos del fútbol boliviano, cuando se los cuestiona, salen... A preguntarle a los periodistas esto. Este es el primer caso Robledo, escúchenlo, véalo nosotros te jugamos de otra forma, entonces te das cuenta que si te critican no tienen idea entonces ¿por qué? pero sí tenemos una forma de tratar de, de, de jugar son los mismos jugadores que los cambiamos de posiciones pero esa idea no está dando resultados ¿no? claro, obvio que no da resultados, si no hubiésemos estado ganando no si hubiese dado resultado no estaríamos ganando pues te digo te como ustedes son los que saben, como vos sabés eh, a la hora de hablar eh, sabes un montón, y yo debería darte esto así te dije vos porque creo que sabes más que yo, pero bueno eh, la idea es esa, tratar de que encontremos la vuelta nosotros, eh, si resultado no estaría hablando de esto. Uno le busca la vuelta, pero trataremos, como dije antes, de poder encontrarlo lo antes posible. ¿no? ¿Cómo se supera esto? ¿Para hacerlo? Porque... Ganando, ganando, no hay otra. Eh, el equipo, como te digo, está con ganas. Tratamos ¿Qué de. Falta para ganar. y pues, ganar, ganar. Ahí está. ¿Qué te parece? al periodista. Pues bueno, es loco, Robledo, pues, ¿no? No, no, pero es que. No, y no solo esto, va a mostrar al otro. No te creo. Hay una crisis, ¿no? Eh, es verdad, loco, cuando juega a fútbol me si yo me voy a retirar y voy, voy a ser comentarista, me dice este programa. ¿Y quién te invitó? Le dije un día yo. ¿No? Es medio, medio, orate, ¿no? Pero decirle eso es faltarle el respeto. Además, el tipo no se puede defender. O sea, ellos saben a quién le dicen esas cosas. ¿No? Yo ¿qué te lo voy a dar y no se lo saco de un carpito. O sea, porque si se lo vas a dar, se lo entregás. Tome, aquí está. Y, y es de caballero es decir, si vos sabes más que vos, me voy. Me voy del fútbol, me retiro. Pero ¿dónde? Que se ponen de hambre si no, no, no, no, no dirigen. O Esa es la diferencia. El colega va a tener siempre su trabajo. No va a ganar lo que ganan ellos. Pero ¿qué es lo que hace el, el compañero periodista? Va y quiere saber cuál es el motivo. El equipo no juega mal. Se juega mal. Ahora ganó, eh, le ganó a Wisterman. Bueno, a Wisterman le gana a cualquiera. Y, y resulta que hizo un montón de... de, de... Diego, teléfono. Sí, teléfono te dan. ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Y hizo objetos obscenos a la, a la tribuna. Desquiciado. Además, dice que el equipo de él es un equipo eh, grande, y una tropa de viejos, 40 años tiene el central. Y el monkey que le dicen se constituye la mejor figura, tiene 40 años también. Entonces, dice que los viejos no le aguantan más que un partido por, por semana y tienen que jugar dos por semana. Uh -huh. ese, ese es el problema. Pero ¿quién eligió a la tropa de viejos es eso? ¿Fue pues él o no? No lo eligió el periodista. El periodista no le hace la formación a estos cretinos... ...cuando tienen que jugar al fútbol... ...porque yo no le hago la alineación a ningún técnico... ...el técnico hace la alineación... ...yo no lo trabajo el equipo... ...entonces, ¿cómo decir? Si vos sabes más que yo, lo demás... ...si yo supiera más que vos... ...o menos que vos... ...pues podría ser técnico, ¿no? ...pero no me interesa... ...ah... ...está bien... ...ese es el, el problema... ...mirá lo que dijo el, el de Argüello. ...escuchalo, este es el de Aurora... ...este era empresario... Cinco minutos fue a ofrecer un jugador y no había técnico y se terminó ofreciendo él. Y es el técnico que, que, que dirige a Aurora. Escúchalo. ¿Conforme con el procedimiento del equipo? Propio? ¿Usted? ¿Cómo lo vio el partido? Yo le pregunto no, a usted a ahora. No digo si sí, se va contento no, con no, el procedimiento del equipo. No, por eso, equipo. eso mismo yo le pregunto. Ya respondí usted. ¿Qué me responde, señor? ¿Usted cómo lo vio el partido? Eh, yo o, quiero salir de dudas si usted se, fue, se va contento con el rendimiento de su equipo. Yo le pregunto a usted, yo le pregunto a usted, señor. Usted bueno, cómo lo vio el partido? Yo lo vi... No, pero su palabra me puede invitar a seguir creciendo. No, y no, le dio no, con toda la humildad porque no, le vuelvo a reiterar, con mucha humildad fuimos a proponer, fuimos a buscarlo con seis ofensivos y lastimosamente esto es con goles. Por eso le pregunto a usted, a ver de repente usted me dice palabras correctas el día de mañana para crecer en mi vida personal, profesional de igual manera, ¿no? Está bien, lo no, pues voy a disculpar por la... No, no, no, no, no, ni por qué le voy a disculpar. Todavía el colega, el pide colega disculpas, le pide disculpa claro, al piratel y este. A ver. Claro, claro. Sí, es. Es curioso, ¿no? Curioso. No, es curioso. ¿Por qué? Porque bueno, eh, la gente le va a hacer un, una entrevista y le pregunta del por qué pasa con Aurora. Ahora, Eso. yo te digo, si tú vas y le preguntas lo mismo a Argüello. Estoy seguro que a ti no te respondería. No, no de me va a responder. Manera. Fíjate que ahora yo Pero No te respondería así, Con digo. muchos técnicos aquí vieras sí. vos, uh, papito querido, ¿cómo anda, ¿Qué tal? ves? Y resulta Ellos que. Ellos saben a quién. Ah, ¿no? claro, saben, eso, ¿no? son atrevidos, son claro. ignorantes. Eso es lo que son estos caballeros. La verdad, Y es que no le puede faltar el respeto. El tipo qué hace, va y te pregunta, porque quiere buscar alguna palabra que, que por lo menos sirve para abrir una nota. Al final, a él lo mandan, ¿no te parece? Y tiene las agallas de preguntarle, ¿no? Claro. Y al final termina pidiéndole disculpa al tipo. Sí. Y eso que allí, de, por lo menos los periodistas son de Cochabamba, no son tan alcahuetes. Porque aquí cuando tú le preguntas algo a algunos de Bolívar, los mismos periodistas te pegan, no le preguntes eso, ¿cómo le va a preguntar eso? <risa> de verdad. <risa> ¿Eh? Pregúntale al gran Remy. ¿eh? ¿Lo callan al rey? No, no. Es que... No, Remy no pregunta mucho. El que lo voy a mandar yo la próxima semana, ese le va a contar un par de historias. Eh, a ese lo han echado de todos lados. ¿Por qué por preguntar cosas futbolísticas? O sea, ¿por qué usted juega de esta manera? Si su equipo no le rinde de la manera que usted quisiera. Explíqueme. Y se enojan. Se enojan. Están nerviosos, ¿no? Hay... El problema es que cuando los resultados no te acompañan, descargas claro. que ahí. Por ejemplo, ahí, ¿no? este tipo, ¿quién es? Este tipo estuvo con Valdivieso. Fue su ayudante. Jugaba, era volante central. Claro. Eh, después anduvo con Valdivieso. Era su fue adivante. su ayudante cuando ya. salieron campeones claro. en Aurora. No sé, si este, no, no sé si estaba con él. Pero eh, ha andado con, con Valdivieso. Se quedó sin laburo. Se dedicó a representante de futbolista. En el equipo de Aurora hay dos jugadores que son de él. Uh -huh. Hay dos jugadores que son de él. ¿Que juegan? Y él fue a ofrecerle jugadores. Por ejemplo, le fue a ofrecer jugadores y, y terminó fue, eh, él fichando como técnico. Entonces, ¿con qué moral hablar esto? Yo no lo sentí. Bien. Owe eh... Ready batía un partido fácil. Sí. Va a jugar con. Ro Ro no, no, no, no, no, no. Hoy día jugaban pero fue suspendido. El que lo tiene fácil es Díaz Trongue. ¿Se suspendió o lo Sí, y no te enteraste el paro en Santa Cruz. Ah, pensé que no había paro. Sí. En la mañana veíamos las imágenes y daba la impresión de que un avión podía llegar, que el equipo podía trasladarse. Ah, ah suspendido ahí? entonces. Suspendido partido. Ah, mira. ¿Para cuándo? ¿Sin fecha? Sin fecha. Postergado. Bueno, yo que pretendía hacer la polla ahora, la fecha 9, la hacemos igual. ¿Y, y cómo le fue la otra polla, la, la anterior? Eh... No, no se le pregunto. ¿Quieres que te diga la verdad? La verdad. ¿Usted pues... está igual que, lo, que los futbolistas? ¿Me van a responder con otra pregunta? Ya no me acuerdo de igual que Se perdió. Si no, no me acuerdo, no pasó. Sí, se, se, se ha estido, diría aquí, aquí, en la página, se ha estido. <coughs> eh, o sea, le fue para... Sí, yeah. para ese. Royal pal. party always. Al Bobby. Royal party always. No, juegan, party. Hoy, no, no juegan, juegan hoy, no juegan hoy. Pero po, hagamos la polla, fecha 9. <coughs> sí, cómo no. Royal party o always. O ganar always? ¿Gana Allways? Sí. El deportivo entonces dice visitante. ¿Nosotros? Always Royal Party? Always. Visitante también. El, menos hincha que Drácula tu equipo. No, Royal Party no es mi equipo. Tomayapu Independiente. Es local. Tomayapu debe ganar la Independiente. Bien, ¿nosotros? Inde, visitante. Bilsterman no, Oriente. Cuanto asesor de fútbol. Claro, dice, estamos estamos frites, ¿no? estamos fritos. ¿Eh? Aquí quiero verlo a mi asesor. Bilster Oriente. Bilster. Preguntarle de... al productor. Bilster Oriente. <risa> Bilster, local también. Eh, Real Santa Cruz, strongest. Que, que lo haga, pregúntenle. Real Santa, Cruz. Real Santa Cruz local los nosotros con los tigres Nosotros tigres, ¿no? Nosotros tigres, sí, a muerte No, no le ganan a nadie Palmaflor blooming Palmaflor blooming Palmaflor Palmaflor palma ¿Pero qué es esto? esto tu asesora ahí afuera? Sí, lo que pasa es que después se enojan conmigo dice Usted siempre dice usted, háganlo ustedes entonces Ya, está bien Nosotros, Palmaflor blooming Blooming ...por eso digo empate... ...pero este, este señor sabe de fútbol algo... Uh, ...no, Bolívar, Guavirá... ...no sabe ni hacer un desayuno... Más. <ríe> ...Bolívar, Guavirá, Bolívar, ¿no? ...obvio... ...¿Bolívar? ...¿Guavirá, obvio? ...no, no, nosotros vamos con Guavirá... ...sí, Guavirá... ...sí, señor... ...¿Guavirá? ¿Sí? ...¿le gana Bolívar? ...sí... ...¿y por qué no? ...que Bolívar que el Manchester City y qué... ...¿ah? ...no le ha ganado al Boavista, hermano... <ríe> un equipo del Banco U de Vinto Bellavista. Aurora, U de Vinto Aurora. Dale, sí. U de Vinto Aurora. Escucha. ¿Qué? Aurora. ¿Aurora? ¿Nosotros, chicos? Aurora con quién? U de Vinto. ¿Hay igual <ríe> Suspendido por mal tiempo. Sí. Eh, nosotros empate, chicos. Ya, U de Sucre Nacional. ¿Y nosotros Pot que, pusimos? Eh, que gana Aurora. Ya, ya lo dijo, ya, no está, lo puedo... ya está tallado en piedra, claro. esto ya no se toca. U de Sucre Nacional Potosí. U de Sucre Nacional Potosí. Nacional. Nacional, o sea, visita. Sí. ¿Nosotros? Visita. Muy bien, quedó así. Eh, gana Always en los dos casos. El yeah. Deportivo y nosotros coincidimos Tomayapo Independiente Ustedes Tomayapo, nosotros Independiente Sí, pero mostrame la anterior que hicimos nosotros Ustedes no acertaron es que no a tengo. ninguna Mañana lo y traigo no, no acertaron a ninguna Entonces usted Mañana se la lo se traigo esconde, Es ¿no? que estábamos borrando un poco para que no te sí. des cuenta eh, Bilster Oriente Petrolero Los dos hemos dicho local Bilster. Yeah. Real Santa Cruz Strongest Ustedes dicen que gana Real Santa Cruz Nosotros que gana el Tigre yeah. Palmafort Blooming, local ustedes, nosotros empate Bolívar Guavirá, nosotros Bolívar, ustedes Guavirá. Sí. U de Vinto, visitante, ustedes, o sea, Guavirá, Aurora, perdón. Nosotros empate y U de Sucre, Nacional Potosí, los dos hemos dicho Nacional Potosí. ¿Esto Este es de cuándo? De ayer. De ayer. Lo de cuándo? Material fecha, anterior fecha. Ah, ya está, ¿viste? Vamos. Sí. A ver, pero pero qué pasó? A ver, ¿tienen los sí, resultados? No, ahí están por los resultados. ¿Dónde ya, están ya los lo resultados? No, no, no, ¿dónde están está lo los resultados? No veo los resultados. All Dice real. Real, ¿quién Real Local. ¿Quién ganó? Está bien, la primera. Bien, acertamos los dos. ¿Quiénes son los de la primera? ¿Ustedes? Nosotros. Claro. ¿Y quién les puso la primera a ustedes? No sé, pero esta ah, cosa suena ah, bonito. Claro. Oriente, Petrolero, Palmaflor. Palmaflor. Perdimos los dos, los dos. pusimos Local. Perdimos los dos. Y fue empate. Sí, Independiente, Wisterman, perdimos como en la guerra dijimos, <risa> bien, usted de empate, perdimos ah. como en la guerra pero usted dije que no quería mostrarlo pero no, pero hay que mostrar, ¿por qué no eso lo bien, Guavirá, que, Guavirá que, Royal Party que no somos unos genios, no que nos podemos equivocar de vez en cuando ¿no? no es cierto Guavirá Royal, ¿quién ganó? usted puso, nosotros pusimos visitante local, usted ganó ganamos nosotros, sí. nos, nos volvimos a equivocar no, siguiente gan ganaron, bien, siguiente no, lo que pasa es que eso también lo armaron recién, entonces yo Feliz. tengo, mañana lo voy a traer. Deliciar. Lo que yo tengo. Me recuerda a algunos que se quejan del campo de juego. Sí. Blooming Tomayapo. Ustedes habían dicho Blooming. Local. Nosotros habíamos dicho empate. ¿Qué pasó? Sí. Ganó Blooming. ¿Ganó Blooming, en serio? Sí. Pero no fue empate. ¿Y ¿Quién arma estos cuadros que no se fija bien los resultados? Nacional, nacional Bolívar. Sí, Bolívar. Local Bolívar. Perdón, nacional ganó nacional. Bien. Ustedes visitantes Se equivocaron de nuevo. Sí. Strong es Udevinto. Bueno, está claro. No hay problema. Acertamos los dos. Aurora U de Sucre. Fue empate, perdimos los dos. Perdimos los dos. Bien. ¿Viste que no es tan sencillo? No, para nada. ¿Quién dijo o sea, que es sencillo? Dos, dos aciertos. Ay, no me a otra cosa, ¿no? <risa> y usted, uno. Sí, una verdad. Hay que rajarlo al grandote ese que sí, no sabe sí, nada de fútbol. Sí, sí. vamos, ¿no? vamos a ver qué hacemos. Vamos a tomar medidas. Sí, che, el Flaco Illanes, ¿qué te parece? ¿Qué impresión tienes de él? Yo sí. tenía la mejor impresión del mundo de él cuando estuvo en Nacional. ¿Ya? un ya. colaborador uh -huh. a pesar de que se aplazó en la parte final con Nacional por cambios que no debió haber hecho ya. se terminó aplazando y Nacional, ojo que Nacional pudo ser campeón ese año, ¿no? pero lamentablemente la poca experiencia no sé qué fue lo que pasó pero me decepcionó totalmente en los últimos cuatro o 5 partidos donde Nacional perdió el título en el mejor momento de su carrera quizás lo echaron del Tigre no y, y en esto no, no le fue mal no, no, para no le fue mal pero ya había... Lo que pasa es que la señora se había ido del club. Y él no sé qué cosas dijo. Que yo lo sé, pero ya estoy chismerido. Entonces, la señora no le agradaba al caballero. O sea, de la noche a la mañana cambió, cambió de opinión. ¿Se refirió mal a la señora? En algunas cosas. ¿Y eso la señora le indignó y lo echó? No, lo mandó a echar. Ah, lo mandó a echar. Claro, estaba crespo, acuérdense, su amigo. ¿Su amigo de quién? ¿De Illanes? De usted. Ah, mi amigo. Sí. Ah, ya. ¿Eh? Entonces vino Crespo y lo terminaron rajando. Esperaron que pierda un partido de la Copa y lo rajaron. Cierto. Cierto. Así fue. Ahora, yo estoy en desacuerdo de cómo él planteó, sí. eh, de cómo hizo eh, a los futbolistas, o sea, lo, los refuerzos que trajo. Lo trajo a Soch, lo trajo a... ¿Cómo se llaman todos estos? Total que vinieron seis eternos suplentes... Los trajeron. Uh -huh. Entonces, para mí, yo creo que hubo más que una buena intención de traer futbolistas, creo que hicieron un negocio. Uh -huh. Entonces, el tiempo se me cayó. A mí. ¿Viste las declaraciones que hizo Es ayer? más, él uh -huh. lo quiso traer también a, Platini, perdón, a al hijo de Platini. A Junior. Y que lo trajeron después, es un desastre. Ayer le pagaron 26.000, le pagaron un montón de plata y ni siquiera el tipo jugó. Hay sí. jugadores que no pueden jugar en diestro. troncos. La camiseta de diestro troncos es distinta, como la de Bolívar. No puede venir cualquier... Como la de Lorweiss. Lo mismo pasa también, porque hoy en día Olway es un equipo que trata de tener a los mejores futbolistas. Seguro. ¿No es así? ¿Escuchaste la declaración de Flaco y Llanes ayer, cuando lo presentaban? No, es que no quiere al, al camarillero. De eso quería... De eso No, ¿Sí? más que camarillero, serruchero. Serruchero, serruchador, mal como tipo. Quieras Pero lo van a dejar al final. Porque él dice, fíjate, <coughs> le dice... Eh, va a continuar Migliaccio y él dice, no, yo estoy trayendo mi propio cuerpo técnico, sí. Goiz de Lira, entiendo sí, que es buen preparador, preparador, preparador, preparador de arquero. Él sacó los dos buenos arqueros que tenemos, Rojas, sí, sí, sí, sí. es una pena lo sí, que sí. le pasa al chico en determinado sí, momento, sí. y el otro que está en Norway, que está de suplente, no me acuerdo cómo se Roca. llamaba, ¿Ah? Roca. Roca. Él era el técnico de esos dos equipos, de esos dos arqueros cuando estaban en Nacional. y un día lo vi practicar en Potosí al trabajo que le hacían los técnicos, es impresionante muy bueno, labura, muy bueno. él no fue gran técnico además, eh, perdón, no fue gran arquero, tuvo una lesión terrible ¿te acuerdas? Sí, no, pero pero que aparte se... me dio un metro sesenta hermano, ¿cómo querés jugar al fútbol no, dos, no tuvo... eh, de arquero con un metro sesenta, atajaba o sea... bien, tuvo un problema se cortó sí, la cabeza sí, pero sí, que... ah, pero... Bien, pero, tampoco iba a hacer la figura de acuerdo, ¿Ya? Pero, digo a lo que iba es que el señor Illanes, consultado sobre la continuidad de Miguel H dice, no, yo tengo mi propio equipo pero el señor Miglacho tiene contrato, ojo, no ¿Sí? lo pueden echar. Pero entonces, usted no puede mandarle sí, cualquier entonces cosa. Entonces vamos a dejar ahí en el cuerpo técnico. No, error, hermano. No, no, no. Error, es que no puede error. estar en el cuerpo técnico. Deberían rajarlo, ¿no? No, no lo raje, pónganlo en la división inferior, y que y se no, haga tiene cargo. Una, no tiene una carpintería el club Wisterman por ahí de pronto. Para, para ponerse rucho, siempre sí, los dirigentes viven desarrollándose. Perdón. Entre ellos mismos, los directivos viven asarrollándose Zapatería. Eh, es Miglacho. Usted no lo tiene que traer para acá. Porque ese le va Sí. Lo tumba. Sí, no tengo duda. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde yo veo la dificultad que va a ser para Jiménez? Para Illanes. No, no, estoy hablando del arquero ahora. Ah, Pipo. Claro. Pipo se rompió el tendón. Sí. Dicen que no quedó bien. Por eso que el tipo no salta. ¿Te has dado cuenta? Exacto. Es, es grandote, pero no salta. No salta. Antes saltaba más. Hoy en día no salta. ¿Por qué? Porque él tiene miedo, pisar mal, se lo va a romper y chao, no juega más. Correcto. Entonces, este señor, Goy del Lira, yo lo he visto como los entrenan los arqueros. este no lo aguanta una semana. Y lo va a poner en el silla de rueda. ¿Y quién viene atrás? Está el hijo de Sandy. ¿El hijo de Sandy? Sí, tiene ¿cuánto? 22 años. Tiene y edad. hay un galarza también ahí, ¿no? ¿Hay un no, no, el galarza hay... estaba en Strong, en Olway. Allway. Allway. En Allway Pero... está Galarza. Allway. ¿Qué es sobrino de Lucho o qué es? Hijo de Sergio, ¿de quién es ese muchacho? De uno de los Galarza, tiene que ser. Claro, obviamente, Rolando quizás, ¿no? Del hijo de Arturo, ¿no? Pero esto es la dinastía Galarza. Eh, yo tengo una foto de, de Pipo. Una foto no? de Pipo, ¿sí? Eh, de, reciente es esta foto, ¿no? Es de las antiguas. La tienen, ¿se acuerdan que está con su polerita del tigre? La otra vez se la mostramos a Remy. Eh, si no la encuentran ahora, te la muestro no mañana. No importa. Sí. Decirle que hasta el viernes tiene chance. ¿Ah? Dígale que hasta el jueves tiene chance de buscarla. ¿no? Sí. No, no, la van a encontrar. Confío en que la van a encontrar. ¿La tiene en la foto de Pipo? ¿Sí o no? En... Entonces yo creo que el Pipo... Sí. Sí. Él es el que no quiere... ...que vaya otro preparador de arquero... ...porque lo va a obligar a trabajar. El problema es ese, el, la falta de trabajo. ¿No? Eh, de, del tema, la falta de trabajo... ...que tiene o que podría darse. Pero, en fin... Veremos qué puede pasar. Pero yo creo que Yanes tiene que, de una vez por todas, sacarlo al cerrucho. Bien, vamos a ver cómo, cómo termina esa historia. ¿Lo pescaron o no? No, ah, no, no. no. no lo van parece, a agarrar, sí. parece el central de Aurora. No, no agarran a nadie. No, ¿no? no agarran a nadie. Está Centeno. Y hay otro gordo más, increíble. En fin, ¿Centeno dónde? En Aurora. Sí, es verdad. ...nada ¿no? No lo tiene... No, no, no, no. ...una... Cantar una canción mientras la encuentro... ...dos palabras... <ríe> ...dos palabras de la Copa Evo. ...yo creo que... ...fue un éxito... ...en el sentido de que... ...en el sentido que permite... ...que los directivos del fútbol boliviano... ...los técnicos... ...del fútbol boliviano... ...puedan determinar... ...y que la gente entienda de una vez... ...que si, si nuestros futbolistas... ...no tienen competición... ...es poco probable que podamos jugar mejor al fútbol... ...este sub-17 que desnudó, las deficiencias... ...que tenemos en materia formativa... ¿Por qué? ...porque estos chicos están jugando dos partidos por semana... ...juegan un torneo preprofesional profesional en, en sus distintos países... Y, ...y de esa manera van adquiriendo el roce para estar... ...los brasileños eran sub-15... ...Boca era sub-15 y sub-16... El próximo año vamos a tener muchos de esos futbolistas que van a venir otra vez. Por ejemplo, el equipo del Trópico. Eh, tenía que eh, tener un equipo más o menos interesante. ¿Qué pasó? Se fueron a unos pluris. Y se fueron a jugar Pluri Y no jugaron. Y después llegaron algunos, como que terminó ganando Lea Strong, y salió campeón de una copa que hicieron de los de los claro, rezagados. Olway claro, sí. fíjate que el último partido hizo más cosas interesantes que ese 2 a 1 que terminó perdiendo entonces el técnico de Olway ya sabe lo que necesita ahora Bolívar ese Bolívar es Bolívar de Santa Cruz vinieron jugadores prestaditos también que son parte de la selección de Bolivia entonces aquí la única manera de poder hacer algo es haciéndolos competitivos fíjate que hay una idea eh, allí que esta misma gente que organizó este evento, organice el Sub-15 y el Sub-17, pero que participen los 16 equipos de fútbol profesional. Qué bueno, ¿qué es lo que debería y hacer la es Liga? Lo que la federación La hacer, federación, no es, pero la federación sí que no tiene dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hacer tres series y que clasifiquen dos por serie, seis equipos. Y esos seis jugarían un torneo que duraría, qué sé yo, dos semanas en el Chafales. Interesante. Interesante. La categoría sub 15 a los 17. Entiendo que también van a hacer algo con el fútbol femenino, ¿no? Que Dicen que hasta fin, de año, hasta fin de año. Ya River dijo que sí, Boca dijo que sí. Los brasileños están mandando un equipo también. Falta armar un equipo boliviano. O dos equipos bolivianos. O tres equipos bolivianos, ¿no? Público, full, ¿no? Full. Ah. Ellos habían pensado que vendían mil tickets. ¿Y? Vendieron mil O sea, un éxito rotundo. Eso Le fue creo. muy bien. La gente está ávida de ver eh, buenos espectáculos, ¿no? Seguro. Y ahí bonito. está la, la, la ceremonia. Muy interesante. Boca Gran equipo. Tremendo. Hay ¿no? para pa acordarse de ese Moreno, el 10, un fenómeno. Claro. Cena, el 7, un crack, ¿no? En Bolívar me agradó el arquero, ya le dije a usted. Sí. Yo creo que ya es hora que lo pongan en primera división. Tiene 16, 17, años. Eh? Imagino. Pero hay que ponerlo, ¿no? Si no, no sirve de nada, ¿no? Seguro. Bien, Juan, te agradezco, como siempre, la gentileza que has tenido. ¿Eh, ¿Apareció la foto o no? No, no, no apareció nada. No, apareció, no apareció. No va a aparecer, fíjate. Estos son peores que fue eh, arreglado. Lo conoces, ¿no? Clemente, ¿cuántos brazos tiene? No sé, no lo conozco. Ni medio. Pero el tema del pipo yo no creo que pasa por los brazos. ¿No? El tema del pipo pasa por un problema de, de de que no se puede mover, ya. Es de las extremidades inferiores. Es no más, grave, muy de Clemente, entonces. Vamos sí. a buscar algún gráfico. ¿A usted le gusta Clemente? Bueno, porque usted vivió en Argentina mucho tiempo. Sí, pero es un personaje, pues. Y generalmente en la Argentina, cuando se alude a un arquero que no sabe. Sí, pero en la Argentina. Sí. Aquí no. Entonces Clemente yo no lo conozco. Es que aquí no hay, pues, un equivalente. Vamos a hacer uno. un bicho, vamos a inventar, que no tenga brazos. Lo que pasa es que los periódicos no te pagan, pues, a los dibujantes, a esos que ilustran y también en Argentina es una profesión sí, los tipos son millonarios de quiere de hacer caricaturas cierto ese Fontano Rosa a ver sí, ¿eh? bien, hablar. me acuerdo es de Quirito un... no aquí Quirito que, la... que. anda tú, pidiéndole por favor que le pongan los monitos los, los dibujitos entonces ese es el problema cierto. entonces la gente aquí aquí hay gente capacitada gente con mucho pero no le paga a nadie un peso muy bien entonces... disculpe que lo ofendía no. a su arquero favorito al ¿cuál arquero al Pico? favorito no ya dije que se no ataja sí, nada está bien no ataja absolutamente nada Pero estaba clemente pues, estaba como anillo al dedo, no? Está bien ¿Qué más puedo decir? Cualquier rato me van a sacar la otra, ¿cómo se llama? Mafalda Ah, está ¿Ah? bueno, la Mafalda, sí. ¿o no? No, yo tenía una amiga que me mandaba cosas de ella, la Mafalda Hay que entenderlo, ¿no? cada cual Exactamente sí. Igual usted y Olivia Newton-John y otra sí, Travolta claro. Y amaneció con, con ese verso y estuve, ese estuve, discurso Estuve fuerte con ella eh, pero lo mío es así, pues al lado de lo tuyo con John Travolta en todo caso, ¿no? No, yo eh, nunca... Sí. No, yo pez, fui a ver la película. Muere, el pez muere por la boca, no, tú no, dijiste yo, otra discúlpeme, cosa. Yo, yo fui a ver Está la bien. película de John Travolta. Es típica, tirar Ahora, la sabes, piedra este, y esconder la mano. Es ¿Ah? difícil decir la cifra, porque seguramente es en el departamento en de general. ¿Qué a es ver. eso? ¿Qué está pasando? Ah, no, sé. Tú sonidiste, el capo. ¿viste? <risa> yo a alguien. Alguien ahí declarando. Así, sí, que sucede, sucede. Pasa. Eh, me voy, ha sido un placer. Dale, dale Juan. Ayer eh, no alcanzamos a llegar. Sí, me di cuenta. Tipo 10, más o menos, dije, este señor no va a venir. No, no, muchachos, he ya que era y media, Por tanto, también. el viernes estás, ¿no? No sé, todavía tengo que pedir permiso. Ah, ya. ¿Te ayudo No, no, yo necesito que me ayude. Pregunta. No. Yo mando nada mensaje, se acabó. ¿Sí? Me quedo y punto. Te llevo el de Camilo VI, el último, le dices y listo. No, no pasa por, eso, no, pasa por, no, eso. por eso. <risa> no pasa por eso. Pasa por otras cosas. No, tengo seguro. Eh, Dale, no cuídate. Chao. Mañana nos vemos. Chao.